Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas en este espacio de Brahma Kumaris Costa Rica de las charlas de martes y hoy especialmente vamos a hablar sobre un tema que trae mucha felicidad a todos, <ríe> es realmente sobre ella, la felicidad y cómo podemos experimentarla de una forma que no dependa de nuestros sentidos físicos, entonces para empezar Quisiera proponer un pequeño ejercicio de introspección. Vamos a experimentar o profundizar un poquito en el significado de la felicidad. Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Y cómo es que la sientes? que a veces la felicidad como que puede abrazar diferentes sentimientos y para ti como es tal vez lo que pudiste traer en tu mente de tu experiencia de felicidad estuviera relacionada alguna persona en especial o algún rol, sea un rol dentro de tu familia o en tu trabajo o tal vez esta experiencia de felicidad tenga relación a algún objeto que tenías necesidad y al final pudiste lograr obtenerlo. O tal vez tu experiencia de felicidad estaría relacionada a un lugar específico o alguna situación en particular. Te relacionas a algunos de estos tres ejemplos. Y cuál es eh, la cosa en común que trae. Estos es tres ejemplos es que todos son situaciones, personas, objetos, cosas que están afuera de nosotros y en el día a día es, muy, es mucho común que uno experimente lo que es la felicidad a través de la relación con cosas externas, pero esto tiene un impacto. Y ahí vamos a ver en el decorrer de esta charla. Porque la idea es poder experimentar la felicidad de una forma libre de lo que está en el mundo externo y poder ir más allá de los sentidos físicos, poder descubrir la felicidad que hay en nuestro interior. Y para ello... Vamos a comprender la felicidad como un estado muy bonito, ¿verdad? De una conciencia plenamente satisfecha. Como que si yo no necesitara de nada más, ya me siento completa. Y también un estado de espíritu de quien experimenta dicha, contentamiento y bienestar. Entonces es algo muy sutil, no se compara con nada tangible, es una experiencia interior, es un estado. Y el estado de uno muchas veces sufre influencias de varios factores, pero el punto principal que tenemos que tomar en cuenta es que así como es mi conciencia, va a ser mi estado. ¿Y qué entonces significa la conciencia? La conciencia sería la percepción o el conocimiento acerca de la realidad y de mi propia existencia. O sea, es lo que pienso y siento que yo soy. Está muy relacionada, íntimamente relacionada con mi propia identidad. La conciencia es la esencia real de quién soy. Entonces eh, dependiendo de cuál es la conciencia que tengo de mí mismo, eso va a actuar como un filtro para la forma como voy a ver y percibir la realidad que está a mi alrededor. Así que esto es clave para responder la cuestión de quién soy. Es una cuestión muy profunda, pero de una forma eh, común podemos responderla como que soy un ser humano. Y este ser humano está combinado con un aspecto espiritual que es invisible, que es metafísico, que está relacionado con esta conciencia con esta energía sutil que percibe todo percibe a sí mismo y percibe a todo que está a su alrededor pero esta conciencia que es que no es material ella está combinada con una forma humana que la permite expresarse e interactuar con el mundo físico donde vivimos y esta forma humana es visible y es compuesta de materia, o sea, es física. Entonces, hay una combinación. Pero, ¿qué tiene que ver esto también? Porque mi conciencia puede estar atraída a cualquiera uno de estos aspectos, pero sabemos que también somos influenciados por el medio y esta influencia puede generar un impacto en mi conciencia. Por ejemplo, tenemos una gallina y un pajarito. El pajarito eh, fue creado en medio de muchas gallinas y con esta influencia de este ambiente puede eh, como que absorber comportamientos que son distintos de su naturaleza de pájaro, entonces empieza a copiar y adquirir comportamientos de la naturaleza de la gallina, entonces eh, puede ser que él nunca sea capaz de boar, volar libremente y explorar distintos espacios a largas distancias porque él mismo puede sentir que es una galina por estar viviendo en medio de galinas. Y esto también puede pasar con nosotros, entonces podemos verificar cómo es el mundo en que vivimos hoy, cuál es el entorno, el pajarito vivía en un entorno lleno de galinas tenía tal característica y nosotros vivimos en un mundo extremadamente materialista, que significa que se observa o se percibe la realidad como siendo todo aquello que es físico y material, todo aquello que yo logro percibir a través de mis sentidos físicos, todo aquello que yo veo, que yo escucho, que yo puedo probar, que yo puedo tocar entonces eh, de cierta manera así como la realidad de la gallina es una realidad muy específica y estrecha la realidad de un mundo materialista también es muy específico y estrecho porque considera la realidad apenas aquello que es físico y material la realidad que es percibida solamente por los sentidos físicos y también puede decir que favorece el desarrollo de un modo de vivir que valora mucho más los bienes físicos, lo que uno puede producir y consumir, y que a través de los sentidos puedo obtener placer. Entonces, eh, mi estado de bienestar o de malestar dependería de mis experiencias a través de los sentidos físicos interactuando directamente con lo que el mundo externo me ofrece. Esto sería mi entorno. Esto sería la condición que, eh, o las influencias a que todos nosotros estaríamos expuestos. Entonces, volvemos a recordar el ejemplo de la garina y del pájaro y volvemos a a la pregunta de la identidad de cada uno, si yo estoy en un ambiente, un medio que, que estimula o que condiciona o que eh, influencia mucho más a uno utilizar nuestros sentidos físicos, llevar más atención hacia afuera. Va a ser más fácil que yo me identifique apenas con mi forma humana. Porque mis sentidos físicos no pueden experimentar el ser espiritual. Si yo pongo toda mi atención a mis sentidos, mismo poniendo esta atención, no voy a poder lograr sentirme como este ser metafísico, invisible, espiritual, esta energía interna, esta energía consciente. Lo que voy a poder percibir a través de mis sentidos, solamente mi forma humana, mi cuerpo que es visible, es físico, yo puedo tocar, yo puedo verlo en el espejo, puedo escuchar los sonidos que yo produzco, puedo oler mi olor, ¿verdad? Entonces, eh, mis sentidos físicos, me llevan a creerme que soy la forma humana, el cuerpo físico y el cuerpo físico tiene una naturaleza temporal y cuando yo tengo la conciencia que soy mi forma, mi cuerpo, la materia y entonces que todo eso que es físico y está en el mundo físico, tiene una naturaleza temporal que es siempre cambiante, todo esto va a generar un impacto. Porque cuando todo que está relacionado al mundo físico eh, es temporal, todo cambia, entonces se si yo tengo la conciencia de que soy este cuerpo y este cuerpo se relaciona a mi género, a mi edad, eh, a mi nombre, a mi familia, a mis estudios, a mi carrera, profesión. Eh, está relacionado eh, a mi nacionalidad, a mi religión, está relacionado con el color de mi piel, con todo con todo aquello que eh, de cierta manera tiene aún una naturaleza temporal. Cuando ocurre algún cambio y entonces algún, alguna experiencia de felicidad que he logrado, por ejemplo, a través de mi cuerpo, si soy joven y me gusta mi apariencia, con el pasar el tiempo me vuelvo más vieja y la, mi apariencia se cambia, esto puede generarme a mí un, una infeliz, un estado de infelicidad, de descontentamiento. Si yo logro experimentar un poco de felicidad, eh, si soy promovida en mi trabajo, y en algún momento yo pierdo este trabajo nuevamente, la felicidad que experimenté va a tener un final y voy a sufrir cuando yo pierda eh, aquello que había logrado externamente. También eh, en relación a mis eh, relaciones. Si hoy tengo mucha amistad con determinada persona eh, y por algún motivo nosotros cambiamos, y ya no me relaciono muy bien con ella, entonces puede ser que esta relación se rompa o se, o se cambie. Entonces, esto también puede generar en mí algún estadio de, de descontentamiento, de infelicidad. Entonces, eh, esta naturaleza temporal que está relacionada a, a lo físico, a a todo lo que está sujeto al cambio, puede generar en mí un estado de pérdida, de vacío, de insatisfacción y de infelicidad. ¿Quién nunca ha sentido eso? Y entonces, así como yo verifiqué antes, eh, ¿dónde es que, eh, qué es que estaba relacionado con mi felicidad? Puedo en este momento también verificar un poco. ¿Qué es que está relacionado con este sentimiento de vacío o pérdida o insatisfacción o infelicidad? ¿Será que yo relaciono eh, esta infelicidad a veces con determinada relación o tal vez una insatisfacción por no tener ciertas facilidades o objetos que me proporcionen eh, un estilo de vida? que yo desearía, o tal vez eh, un descontentamiento por donde estoy viviendo, o mismo pelo por el clima, a veces está muy caliente, muy frío y eso afecta también cómo me siento. Entonces podemos verificar eh, con qué está relacionado este, este sentimiento de insatisfacción. Y cuando siento este vacío, esta insatisfacción algo adentro está agitado es como una angustia que quiere buscar una eh, algo que disminuya esta angustia que me haga hacer sentirme bien o sea para sentir un placer o para poder descargar esta angustia en algo entonces es esta agitación me motiva a hacer algo, a buscar algo que me alivie o que me recompense. Entonces, esto es eh, la tierra fértil para la creación de los deseos. Entonces, el deseo me mueve principalmente a buscar afuera algo que me satisfaga, algo que sane este sentimiento de pérdida, de vacío, de insatisfacción, infelicidad. Y entonces, cómo estamos eh, influenciados por este medio, ¿verdad? Muy materialista. Y también, eh, si estoy en esta conciencia muy restrita de que yo soy apenas este cuerpo físico y tengo apenas mis sentidos físicos para comprender la realidad, entonces mi atención se va a, a volver hacia afuera a todo lo que yo puedo percibir con mis sentidos entonces afuera voy a buscar algo que me genere una sensación de felicidad pero sabemos que todo que está afuera tiene esta naturaleza temporal entonces cualquier tipo de felicidad que yo logre buscando afuera va a ser temporal o sea es una ilusión porque yo creo que me va a hacer feliz pero no me va a hacer puede que dure pocos instantes pero no va a durar y entonces otra vez porque no se mantiene este estado de felicidad vuelvo a sentir esta pérdida este vacío esta insatisfacción la infelicidad y entonces vuelvo a generar más deseos y va siguiendo este ciclo pero la felicidad temporal es muy peligrosa, porque además de ser una ilusión, porque es, pero luego deja de ser, también es la tierra, tierra fértil para crear sentimientos negativos, entonces yo voy en búsqueda de un sentimiento positivo que es la felicidad, pero la fuente eh, de la cual yo voy a buscar la felicidad no es real me decepciono y cuando no puedo lograr mantener la felicidad a veces siento angustia, siento ira, siento temor, incertidumbre, a veces veo que las otras personas logran algo entonces empiezo a compararme, empiezo a sentir celos, envidia, avaricia, empiezo a, a tener mucho apego tratando de ir contra y resistir a esta naturaleza temporal de todo lo que está afuera. Entonces, este ciclo eicioso que genera la felicidad temporal y luego el vacío y luego la búsqueda hacia afuera, este ciclo que se repite incesantemente, ¿verdad? Porque no tiene fin, genera patrones y creencias limitantes. De tanto que uno repite eso, se genera algo muy sólido y rígido. Un patrón se establece. <ríe> y así también se crean las creencias. Entonces, disminu disminuyo mucho eh, mi visión acerca de la realidad, acerca de mí mismo y la acerca, acerca de, de lo que realmente puede traerme felicidad. Entonces, cuando pongo mucha energía en este proceso y veo que al final no, no logro mantener este estado de bienestar y vuelvo a sentir infelicidad, eh, llega un punto que me siento muy agotado, muy cansado, mi energía se va y al final me falta la comprensión correcta de lo que está sucediendo. Me falta la comprensión de quién realmente soy. Me falta la comprensión de dónde viene la verdadera felicidad. Me falta la comprensión de esta realidad que en este momento solo puedo ver de una forma limitada. Pero es mucho más amplia que eso. Y solo cuando yo puedo ver la realidad de una forma más amplia, más allá de todo eh, lo que es físico y material, entonces puedo salir de este ciclo. Este ciclo todo, que genera todos estos patrones, todos estos condicionamientos y estas creencias, tiene un impacto eh, muy profundo en todo aquello que pienso. Y todo aquello que pienso, influye también cómo yo actúo. Entonces, estos patrones y las creencias limitantes que se generan en este ciclo, me van a hacer cada vez más dependientes de eh, las cosas externas. Porque si esta es la única manera que yo logro experimentar, un estado de bienestar luego que se termina vuelvo a buscar entonces estoy siempre dependiente de una determinada relación o de consumir determinados objetos eh, o entonces de estar en determinados lugares me vuelvo dependiente de eso también esto me hace perder el auto respeto como dependiente no logro más ver mis propias cualidades, estoy siempre eh, sumiso, sometido a las cosas externas y voy a hacer de todo para obtenerlas. Entonces, mismo que va contra mi naturaleza. Entonces, pero totalmente el auto -respeto. Y cuando yo dejo de respetar a mí mismo, también dejo de respetar a los demás, porque mi expectativa y relación, a lo que está afuera, incluyendo las relaciones con las demás personas, las expectativas que tengo para que me llene este vacío, también me hace eh, disminuir o no dar respeto a ellas, porque quiero tomar algo de ellas, porque me siento vacío. No respeto a mí, tampoco doy respeto a los demás, y en esta conciencia, Estoy siempre generando más acciones que me generan más sufrimiento y sigo no comprendiendo lo que sucede porque me esfuerzo, pero no logro sentirme realizado. Entonces, estoy luchando para ser feliz, pero es como eh, estar gastando energía en la dirección equivocada. Y me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, pero nunca logro experimentar aquello que necesito experimentar, entonces eh, no comprendo lo que está sucediendo y esto me genera aún más sufrimiento. Entonces, eh, cuando estoy en esta conciencia de que soy el aspecto físico de mí, cuando me identifico a mi forma, a todo lo que es visible, a todo lo que es físico, a todo lo que es temporal. Mis relaciones, mis roles, a todo. Todo lo que tiene esta naturaleza temporal. Cuando me acerco más de esta conciencia limitada, más tengo la sensación del vacío y de infelicidad. ¿Pero por qué eso sucede? Porque el cuerpo es un instrumento. Es una herramienta a través de la cual se expresa el ser. Realmente el ser humano está combinado la parte espiritual y la parte física. Pero si yo solo experimento la parte física, entonces eh, me va a hacer falta realmente experimentar la plenitud de quién soy. Estoy limitando la conciencia o la identidad, las posibilidades de quién soy. Me confundo con mi instrumento. Es como eh, uno estar manejando un carro. Si yo soy el conductor y creo que soy el carro, voy a estar limitando mi experiencia en el mundo, mi expresión a algo muy restrito, a un carro. Puede ser que en algunos momentos yo experimente logros siendo un carro. Si sí, yo voy de un lugar hacia el otro, ¿verdad? Pero luego voy a necesitar, necesitar otras cosas. Y siendo un carro no voy a ser capaz de experimentar. Entonces voy siempre llevar esta insatisfacción porque no reconozco realmente la esencia del ser. Me confundí con el karma. Pero por otro lado, si empiezo cada vez más a eh, traer a mi conciencia de que hay algo más allá de los aspectos físicos. Hay una, hay una energía interior. Hay eh, un ser espiritual que actúa a través del cuerpo y que se expresa y que se relaciona con las demás personas, y que hace cosas. Entonces, este ser, que es el ser espiritual, que es invisible, es metafísico, que no puede ser percibido con los sentidos físicos, pero puede ser comprendido por el ojo sutil del alma, y también puede ser experimentado a través de la mente. Entonces, cuando eh, dejo de poner tanta energía a lo que está afuera y paso a conducir la energía a lo que está adentro, poco a poco voy descubriendo la riqueza del ser que soy. Y cada vez más voy entrando en contacto con la naturaleza eterna del ser espiritual, del alma. Y esta naturaleza eterna me da seguridad porque es algo que permanece, es algo que dura para siempre. Entonces me trae un sentimiento de plenitud, de felicidad, porque sé que lo que yo necesito va a estar allá, no va a terminar. Diferente de cuando yo tomo soporte de algo que está afuera. Entonces este cambio de conciencia hace toda la diferencia en mi estado interno. Volviendo a, al ejemplo de la gallina y del pajarito. Esto también sucede con nosotros. ¿Quién soy? Yo soy un rey. Pero se me confundo con un súbdito. Cuando yo creo que soy un súbdito, un súbdito yo voy a pasar a actuar como si fuera un serviente. Serviente de mis sentidos físicos. Pero cuando me recuerdo y tengo la conciencia de que realmente soy el rey, vuelvo a ser, a ser el soberano de mí mismo. Vuelvo a reconocer que tengo recursos internos que son suficientes para poder estabilizar mi estado en una dicha que va más allá de los sentidos. Porque voy a reconocer que adentro, en este eh, espacio de, de conciencia en, en este ser espiritual que soy que es eterno, en esta naturaleza eterna del alma poder realmente experimentar que hay felicidad, hay paz y hay amor yo soy amor, yo ya soy la paz, la paz es mi, es mi naturaleza la felicidad de la dicha es mi naturaleza cuando soy capaz de recordar experimentar eso Vuelvo a reconquistar mi soberanía. Y entonces vuelvo a ser consciente de mi naturaleza real. Real en dos aspectos, porque es verdadero y la verdad es aquello que no cambia. La verdad es aquello que es siempre verdad, permanece. Y también real de realeza, que es que uno asocia con la realeza. La realeza es como algo muy respetuoso. Entonces eh, tengo mucho auto -respeto. también respeto mucho a los demás, también está eh, asociado con abundancia, yo ya tengo de todo y entonces desde allí puedo donar, puedo expresar todo aquello que dentro de mí ya está abundante y entonces eh, dependo solo de los recursos que tengo. Y también voy desarrollando poco a poco la, el discernimiento de lo que es verdadero y es falso. Cuando me permito tener esta experiencia del ser espiritual que soy, cada vez más me va haciendo claro la diferencia de, que, de la conciencia que tenía cuando sentía que era el cuerpo, de la conciencia que puedo tener ahora cuando experimento que soy el ser espiritual. Entonces, eh, la visión que tengo sobre mí mismo y sobre el mundo se amplía. Tengo más recursos, puedo tener experiencias distintas y puedo sostener más lo que deseo en mi estado interno. Y es eso lo que propone el Raya Yoga, que a través de este conocimiento espiritual yo pueda percibir el ser que soy, la esencia con este ojo sutil del alma. Y también, cada vez más, yo puedo experimentar y recordar que la naturaleza original del ser ya es la paz, ya es el amor y la felicidad. Y es a través de esta experiencia en la mente, a través de la meditación y siempre en conexión con la Fuente Suprema, de todo aquello que el alma necesita para volverse empoderada nuevamente, voy construyendo una experiencia distinta de felicidad, que va mucho más allá de lo que me permite los sentidos físicos. Entonces todos invitados a que eh, acérquense al, al centro de Raya Yoga, que Pónganse en contacto o verifiquen en la página web si interesan o profundizar en los cursos de Raya Yoga. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica ahora. Sentados con la espalda recta, los hombros relajados, puedo tomar una respiración profunda y exhalo. Soltando cualquier tipo de tensión, cualquier tipo de pensamiento inútil. Y permito estar presente en este momento. Llevando mi atención hacia mi mundo interior. Este mundo sutil, invisible empiezo a percibir la energía que hay allí y voy a concentrar esta energía sutil en un punto en el centro de la frente y atrás de los ojos, en este espacio sagrado, puedo experimentarme como el alma, la conciencia viva. Soy luz, soy paz, me siento cada vez más liviano, liviano. Y de tan liviano, puedo volar libre hacia otra dimensión, a una dimensión que no es física, es una dimensión de luz. Una luz dorada Y experimento Que estoy en mi hogar Ahí puedo descansar Siento la paz en completo silencio y también siento la presencia de un ser muy amoroso. El ser supremo, mi padre espiritual. Aquel que me recuerda quién realmente soy y recibo sus rayos de luz, de amor. que llenan el ser completamente. Mantengo esta conciencia de quién soy y la experiencia de plenitud. de estar lleno de este Amor Divino. Esta plenitud me llena de dicha y de felicidad. Y manteniendo esta conciencia, poco a poco, regreso a sentirme en el cuerpo, sentado, sentada en la silla. Y observo cómo estoy, cómo es, cómo siento. Dentro de mí y busco mantener encendida la llama del ser espiritual, y regresamos al aquí y a la otra. Om Shanti. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en una próxima oportunidad.